Bienvenidos a Equipo Richie, un canal que reúne varios vídeos sobre diversos temas de la seguridad informática. Tratamos temas como phishing, estafa o extorsión. Hoy os vamos a hablar sobre la estafa en internet. Cómo configurar la seguridad de tu cuenta de Google. Una vez accedidos a nuestra cuenta, nos meteremos en seguridad. Y borrado seguro. Realmente cuando realizamos esta acción, ¿realmente estamos borrando el archivo? Porque si no es así, ¿a dónde va? Te recomendamos que empieces por estos vídeos. Y esperemos que la información que te ofrecemos te sea útil. Recuerda, tu seguridad importa. No dudes nunca en consultar por cualquier duda que tengas.